Nos dirigimos hacia el poniente, todos. Les invitamos los presentes que se pongan de pie, porque es oración de todos. Y nos dirigimos hacia el poniente, hacia donde está el sol, donde está la puerta. Oremos hacia el poniente, porque sabemos que allí llega nuestro Padre Sol, donde se oculta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 Nosotros no fácilmente podremos hablar con ellos, ni podremos interrumpir su conversación, pero ellos saben cómo debemos pasar por nuestras tierras, por eso siempre a ellos les presentamos nuestras ofrendas, nuestro incienso, nuestras flores, nuestros ojos, nuestros sacrificios servicios que hacemos en nuestros pueblos. Así, ellos nos ayuden de los peligros, en la enfermedad, en el cáncer, en nuestras pesas y que estemos preparados para cuando nos llamen a nosotros, allá vivido. Miramos hacia el centro de hacer las confesión. Adelante. La mirada hacia él nos devuelve la conciencia a nosotros mismos La mirada hacia los hermanos nos enciende en amor y solidaridad No estamos solos somos muchos Caminemos juntos Queremos ser comunidad. Comunidad local, antes y después. Más allá y más allá de la muerte. Estrechanos en la fraternidad universal hasta que nos sintamos con todos los seres, con nuestra madre, con nuestra en la misma madre. En la misma vida, en la misma casa. Una gran familia junto con usted. da <laughs> en este día Dios, que nos concede el Señor celebrar su Recibe Señor, los de de recibe, Señor, nuestro Biblio, ofrenda, oración, y súplica. Por este pueblo tuyo, que te recibe, que te clama, como oh, Señor Salvador, Rey, dueño, recibe nuestro corazón.